¿Cómo están gente YouTube? Bien, un nuevo video para el canal aquí, Evin2021 Y estamos en, en el último video de Algonden Past, capítulo 1 Les quiero decirles que este va a ser el último video de este fangame Estaremos en la noche número 5 Y después, al final del video vamos a hacer, mostrar los, el trailer y los teaser del segundo capítulo Que ha salido un trailer en el canal de Predinator, el creador de este juego, el que lo ha dirigido pero lo más importante es que vamos a acabar esto primero antes de antes ir al 2 Pero yo creo que va a salir primero para PC y después para Android No sabemos cuándo va a salir porque no debemos preguntarle a eso Porque si presionamos el creador se cancela y no hay continuación Lo más importante es que vamos a acabar este fangame hoy Hoy debemos conseguir un final al menos Noche 5, como podemos ver hoy se acaba aquí Hoy conseguiremos el final. Sabemos que la noche 5 va a ser algo complicadita, un poquito complicadita, porque tendré no tener que tener mucho cuidado. Lo más importante es comprobar a este tipo aquí. Ya se anda moviendo. Ok, no se ha movido nadie. Perfecto. movido uno se ha movido el, el, el que está en la prueba pirata no no no no no ah, por favor hombre se me ha movido primer junker primer fail del día y ahí veo la primera de la pantalla de game mover esto increíble se me ha escapado es que no me dio tiempo de verdad es que no podía se me, se, se me vino el lento 01 que se me viene el lindo 01 perdón se me ha ido el lindo 01 intentémoslo de nuevo pero esta vez tenemos que hacerlo primero lo más importante ok el 25 va a ser dif difícil está ya lo olvidamos con él Vamos, vamos, vamos, Ok, ya vamos, vamos, vamos, vamos, con vamos, también. Está muy agresivo este hombre. Muy agresivo este tesoro. Otra vez esta tarde se está saliendo. No, puede ver 1M Instala en el 01 Me voy a poner el 1101 Lo escuché Lo escuché Lo escuché Lo escuché ¿Como? ¿Como? ¿Como? ¿Como? Uff es muy bien Esta onda en sí que es primordial, otra vez te está previada otra vez. 2 m No vendo a ver, no, no veo valendo. No veo valendo. Oh, no, no, no, no no. solo No se ha movido, ok bueno no Voy a perder, me va a matar Frebear. Me va a matar frevear Estoy Oh, como me he salvado Me estaba fallando el sistema No, no, no, no, no, Vuélvate. Perfecto Spring Bonnie sigue ahí todavía de momento Pero ya va a llegar a la oficina Pero vea, está agresivo esta noche Confuso, si el agresivo era Spring Bonnie No veo en 201 Pero no me confío, así que voy a usar el hitter. vamos vamos vamos vamos vamos vamos esa flasa de reflexión esa luz oh my god estará en 2 no vendo eso no veo en dos no veo en dos 3 am apenas llegamos a la mitad está en 201 ya se va a mover está prepper aún siguiendo de momento Ahí está ya se fue ya está en, ya está en mi oficina ah. Lo eché a la cueva las 4 de la mañana nos faltan, nos faltan dos horas para las 6 nos faltan dos minutos para las 6 dos minutos nos faltan No, no, no, no, no, regrésate Está Endo No ha venido nadie El que, va, el que sí va a atacar será Endo Endo sigue sí, ahí de momento No Peter Calentador, vamos Ok, creo que está Foxy moviéndose Ok, de momento no se ha movido Está freber otra vez No Ok No voy a 0-1 5 de la mañana 5 de la mañana No la, no la arruines No no me confío, no me confío. Sí, hay ahí, ahí. Está el Prim Bonnie. Hitter, hitter, hitter, Déjame medir la cámara. Solo quiero acabar la noche, hombre. Solo la quiero acabar Solo quiero acabar la noche, hombre Por favor, 6am 6am Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, 6am, por favor Te lo suplico, 6am Regresate Perfecto Está prever ya esta estaba en 9201, pero lo conseguí, anda. Lo conseguí, banda. 6 AM, noche 5 completa. Me ha acabado el juego. Es lo que están viendo ahorita a continuación. ¿eh? Ahí está Toy Bonnie Snap 2. Continuará. Si, ¿Sí, anda con este cinemática confirma el, el segundo capítulo de a Golden Past. Tenemos extras y además una estrella por haber completado el juego. Así que vamos a ver los extras para ver qué nos sirve mucho. Para ver qué nos veremos aquí. Uy, ahí podemos a los personajes: Fredbear, Spring Bonnie, Foxy, o wow, un Foxy Dorado. Eso no, el que me lo mató hace tiempo. Y Endo 01, ese que el, Ese que activar el, el hitter. Eso además, Jumpscares, oh, es el Jumpscare de Fredbear, el de Spring Bonnie. Oh Foxy, esa no nos gusta Y en 201 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eh, eso, Bien hecho Behind the scenes Hoy se puede ver el render de Febre en, en, en, la, en la puerta de la oficina A ver Oh, el menú del juego, la animación de Febre, la animación del menú Después la de Toy Bonnie en el final Y el hoy diseñaron señor la que está Foxy Ok Custom Night Para ver, a ver Oh my god ¿Se puede poner hasta el 20? ¿Hasta el 20? A ver si puede llegar hasta el 20 20 Oh por Dios Oh Dios mío ¿Te imaginas hacer el todo al 20? No sé. Supongo que hoy voy a perder mucho. Pero lo más importante es que ya no nos sacamos del juego. Sé que consigo una, una segunda estrella, pero no lo vamos a hacer. No voy a hacer la Custom Night No lo voy a hacer. Aquí vamos a dejar el último video de Algon de Paz. Aquí va a ser el último video de Algon de Paz. Espero que les haya gustado este video. Y recuerda suscribirte al canal. Ah, Evan, se te olvida que están, están transmutando los teasers. Así. Ah, Así que, espérame un momentito. Aquí es al Golden Pass 2. Bueno, capítulo 2. Ese es el segundo capítulo de este. De este título. Esta es la página. Como podemos ver, aquí han sacado teasers. Pero lo veremos en las de la parte de más abajo. Aquí. En la parte de más abajo. Esta es la nueva oficina que van a sacar Está, está totalmente requete buena Aunque se parece lo mismo al, al primer juego Solo que el ventilador está un poquito a la izquierda Y hay dos conductos de ventilación Ok, está bueno, está bueno Y nos, nos gusta la ambientación azul Esta me encanta La imagen la llamada tipo del teléfono en ese monitor Aunque no se ve en, en la imagen Solo simplemente no se ve hay otro teaser en la que se ve a los Withered A los Withered O sea, se ve a Withered Freddy Al fondo creo que se ve Chica Y ese, no, no sé Porque no sé qué es de esos ojos naranja, Pero lo sé que lo de esos ojos rojos Es Withered Bonnie Después, ahí se puede ver el preview del menú Ahí se puede ver el preview del menú Cómo será el menú del juego El menú del juego Cómo será el menú el juego, estando todos los personajes en el título, en vez de solo uno. Y por último, el teaser trailer. Por último, el teaser trailer y el último render. Sigan a esta página, apóyenlos para que seamos más. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. Suscríbase y nos vemos en el próximo video. Aquí aquí es 2021 y nos vemos hasta la próxima.